Eh, ¡Elegante! que! lo que! Eh. que pase, pa. No no te vueles no Ana se Que manejo Pierdo pasta dentro del bingo, Pero nunca lo reflejo Todo contra boca y contra el Zara Si está más parejo Pero planta no tendrá La fórmula de dos. Que no me quito Y si por ahí pinto un conflicto El mal siempre está listo Un pura que flamea Y un gorro que pilotea La cuarenta la cintura Y la cultura de la brea Que ninguno te Y si yo hizo. Que vos encuentres mejores barras que estas, te lo dudo Por favor vestiste esa arma y te arrependo desnudo El que dice que no puede porque ese nunca pudo El mundo de tu garganta le desataron mi tema. Yo de poder haber salvado tu problema Y la madre se va después Quizás se va el hijo primero Ojo puede ser al revés Por eso nunca hay que guardar rencor y Más no, te quiero Después uno se arrepiente Cuando nunca más lo ve Los se están rezando Pa' que mi avión no vuele La cadena es como factura Y no que más la huele Los diamantes en mi cuerpo Hacen que yo me congele Si lo